Mi nombre es Jorge Dufo. Es Jorge es Jorge, es Jorge Dufo Hello, my name is Jorge Dufo I have a 48 years old Hola. Mi nombre es Jorge Dufo Soy actor y tengo 48 años Último momento No estaría cayendo el pibe de Levite Y en la ciudad se desató la levite manía. Nunca sabes el motivo Pero todos los inviernos terminas tomando Biogrid Señor Confundido, yo no soy su hijo. de nuevo, yo me suscribo a Speedy y vos me das el modem gratis, ¿sí? ¿Y cuándo me lo van a venir a cobrar el modem? Nunca. Oh, 50 pesos. Gratis. ¿Gratis en qué sentido? Gratis, gratis. Upa. Te lo querés llevar. Bueno, eh, mire, yo venía por, saber por qué? Porque la televisión vi que ustedes tienen la taza más chica. La taza más chica, sí. sí. sí. Ahí está. La tasa más chica. Pequeña, piccola. Pero además, no. fíjese, fíjese. Servicio de asistencia, un montón de seguritos. Todo incluido. Todo incluido en la cuota del préstamo. Eh, no. En la cuota del préstamo, no. En las otras cuotas. Ah, pero como, para sacar el préstamo, tengo que pagar dos cuotas. Cuotas, cuotas. Cuotitas. Yeah. <ríe> y esas cuotitas, como le dice usted, ¿cuánto tiempo las tengo que pagar? Y. la cuota es para 100 ¿Buscas un préstamo y querés pagar solo el préstamo? <risa> Ojalá todo pasara tan fácil como un águila light. Las promos de verano. Oh. Te compraste un postrecito solo porque podías ganarte un fangote de guita. ¿Seguir participando o no? Seguir perdiendo, perdedor. ¿Qué haría con un millón de pesos? ¿Y me compraría un autito? Algo simple, modesto. Bah, tampoco tan modesto. <risa> ¿Y ya que estoy? ¿Y le compraría una chata para Lucio? Y una moto para Pipe. Y, y un cuatri para Nico. Y, y un pony para Jesse. Y, y un Jackie para. Llegó ahí. Súbito Club de Millonarios. Podés ganar un millón de pesos y muchísimos premios más. Pasa por tu agencia de lotería y sumate. Ser millonario nunca fue tan fácil.